Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Profe Paul. Hoy les quería agradecer a todos los suscriptores que se sumaron al proyecto del canal. Ya somos más de 2.000, les quería agradecer. Y a los que no están suscriptos, si quieren suscribirse y sumarse al, al canal, para que puedan comentar y que les lleguen las, las notificaciones del de ida y vuelta de lo que van comentando. Y de esa manera podemos tener un contacto más estrecho y poder seguir haciendo videos de su interés. El video de hoy, un cajoncito para transportar cervezas. Realmente no es para refrigerarlas, ni mantenerlas refrigeradas, ni mucho menos. La idea de este cajón es hacer un elemento decorativo para quedar bien con alguien, para poder regalárselo a alguien, a algún amigo o amiga que, que le guste disfrutar de una cervecita. De esta manera van a quedar 10 puntos. Esto puede llegar a servir para un regalo de cumpleaños, aniversario o alguna ocasión especial. Ustedes se caen con el cajoncito en la casa de sus amigos y a disfrutar. Si les parece, vamos a hacer el paso a paso. Vamos. Quería mostrarles un poquito cómo hago yo para hacer los diseños de los elementos que después voy a fabricar. El programa que utilizo es el SketchUp y es bastante sencillo de utilizar. Les aviso que esto no es un tutorial para saber cómo funciona el SketchUp. Simplemente estoy mostrando cómo hago yo para diseñar mis proyectos. En la parte de abajo de la descripción les dejo un link donde yo estuve aprendiendo a una persona que evidentemente se dedica a dar clases de SketchUp dejo el link en la descripción. Para este proyecto comienzo haciendo un rectángulo que después voy a ir estirando y dándole forma. Comienzo trabajando las dos tapas de adelante y de atrás. En la parte superior le doy una parte recta y después abajo hago una curva para que quede más estilizado. Marco el centro donde voy a poner el tornillo que va a agarrar después la manija. Con la herramienta estirar le doy un espesor de 12 milímetros y después convierto a toda la pieza seleccionándola en un cuerpo le pongo un nombre para poder identificarlo después como lo dibujé en el plano lo giramos con la herramienta girar agarrándolo de un extremo utilizando la misma técnica hacemos las partes laterales utilizando un rectángulo y estirándolo. Haciendo un triple clic continuo sobre el cuerpo, hacemos un componente, también lo giramos desde la parte central con la herramienta girar y después copiamos porque son seis partes iguales. con la tapa delantera y trasera hacemos lo mismo, la copiamos así ya tenemos dos con la herramienta medir trazamos una línea a 10 milímetros desde este borde para que nos sirva de referencia para ubicar la madera de costado. Alineamos la madera de arriba y una vez que tenemos la de arriba y la de abajo ubicada trazamos una línea, la dividimos y centramos la madera del medio. Del otro lado hacemos lo mismo, acomodamos todas las maderas en su posición definitiva. En las tapas necesito hacer una caladura, para eso vamos a tirar una línea de referencia desde borde a borde, la dividimos y de esa manera obtenemos el centro. Sobre el eje azul desde el centro vamos a marcar el largo que necesitamos y sobre el eje rojo marcamos 6 milímetros para cada lado para que nos quede un espesor de 12. Con esta sección que nos quedó con la herramienta de estirar vamos a meternos adentro de la pieza 3 milímetros, ahora borramos las líneas que ya no utilizamos. Vamos a ver que en la otra pieza, como tiene el mismo nombre, todas las modificaciones que hago en una la va a hacer en la otra. Como necesito la hendidura en las dos piezas, la que me quedó al revés, la damos vuelta haciendo clic en dar vuelta en el eje azul. Así nos queda para adentro. Con la herramienta rectángulo vamos a hacer la división central del cajón y vamos a estirarla 70 milímetros para que nos quede la altura correspondiente vamos a dividir una de las líneas de arriba en tres partes iguales para saber dónde tenemos que hacer los encastres Estiramos hasta la mitad estos rectángulos para que puedan entrar las maderas que van cruzadas. Usando la misma técnica que con las otras piezas vamos a hacer las divisiones chicas. La estiramos y ya quedó. Una vez que tenemos la forma de la parte que hay que cortar, con la herramienta estirar le sacamos el pedazo, seleccionamos con tres clic y creamos otro componente nuevo, lo giramos para posicionarlo de la forma correcta y lo copiamos. Con una de las tapas seleccionadas, hacemos el agujero por donde tiene que pasar el tornillo que agarra la manija. Automáticamente se genera el agujero en la otra tapa. Con la herramienta de círculo, nos posicionamos en donde tiene que ir la manija, marcamos el radio y después con la herramienta de estirar, estiramos hasta que quede la forma completa. Una vez que tenemos esto realizado, hacemos tres clics y creamos otro componente. En este caso lo vamos a llamar manija. Después vamos a ver en la lista cómo hacemos para identificar cada uno de los elementos. Desplegamos la bandeja y vamos a buscar en materiales. Vamos a darle una apariencia de madera y vamos a hacer un clic en cada una de las piezas para que tome esa textura. Me estaba olvidando el fondo vamos a deseleccionar la mayoría de los elementos, así no molestan. Para guiarnos cuál es la forma que tenemos que darle al fondo, vamos a tomar como referencia líneas auxiliares desde los costados y la parte de adelante y de atrás. Y luego con la herramienta rectángulo trazamos la forma y lo estiramos con el espesor de 3 milímetros. Una vez que tenemos todo terminado podemos generar escenas para poder hacer una animación y poder exportar un video. Como les dije anteriormente, esto no es un tutorial de SketchUp, simplemente les muestro cómo lo estoy haciendo yo. Si quieren aprender, les dejo el link abajo para poder hacer un curso con una persona que la tiene muy clara. Y lo bueno de todo esto que es gratis. Ya que tenemos todo diseñado, todas las medidas, vamos al taller y vamos a empezar a cortar maderas y hacer el trabajo real. olviden suscribirse, comentar, activar la campanita para que les llegue todo el contenido nuevo que vamos subiendo en el canal. Nos vemos en el próximo.